¡Hola! ¿Sabes lo que es esto? Un cúter, ¿verdad? ¿Y qué pasa si saco la cuchilla y la paso por mi mano? Probémoslo… ¡Ah! ¡Mierda! Me he cortado… ¡Perdonadme un momento! Tengo que detener la hemorragia… He apretado más de la cuenta y sale mucha sangre. Enseguida vuelvo, no te vayas. Ya estoy de vuelta y con la hemorragia controlada. Seguro que en este momento estarás pensando, este tío es tonto, mira que pegarse un corte en la mano. Cuando tienes una hemorragia. Sea como sea que te la hagas, lo primero que haces es detenerla. ¿Qué pasaría si no la detuvieras? Pues que probablemente te podrías desangrar y morir, ¿verdad? Para mí, el dinero en las pymes es como la sangre en nuestro cuerpo. Si no lo hay, mueren. Si no circula, mueren. Si hay una hemorragia y no la detienes, muere. Muchas pymes tienen verdaderas hemorragias de dinero y ni siquiera lo saben. ¿Quieres aprender cómo controlar las hemorragias de dinero de las pymes? Haz clic en el botón y te explico cómo prevenirlas. Ah, y lo mejor de todo, es gratis.